Pero también cuando yo hago un geotécnico, yo hago una perforación en el suelo y me meto a siete pies para allá, pues puedo encontrar una cueva. Como pasó en la Máximo Gómez. Entonces la Máximo Gómez con, con Independencia. Comenzaron a acabar, se encontraron una cueva, cuando echaban concreto, por más concreto que echaban, no iban a poder llenar. Este es el edificio... Parado. El que está ahí? ¿Que está el malecón también? El malecón con Máximo Ay. ese Y eso fue... Y es A piedra La piedra tiene un pro y un contra. Si es más, es más fuerte, va más resistente, pero no puede la sorpresa que tengan cueva abajo. Okay. Es verdad que la zapata va a, a, a nada, o sea, la, la zapata va a llegar hasta aquí, o sea, bajita. Sí, así, sí, Va a ser bajita, pero también cuando yo hago un geotécnico, yo hago una perforación en el suelo, ok, y me meto siete pies pie para allá, pues pueden encontrar una cueva, como pasó en la Máximo Gómez. Oh. Entonces la Máximo Gómez con, con independencia, uh -huh. comenzaban a acabar, se encontraba una cueva cuando echaban concreto, por más concreto que echaban, no iban a poder llenar este es el edificio parado. el que está ahí, que está el malecón también el malecón con Máximo uh -huh. y y S y eso fue, entonces aquí ustedes lo ven muy bueno el suelo, porque es verdad que es buenísimo pero fíjense cómo también puede ser Sí. sí, sí. en función al suelo, en función a ese suelo que vamos a hacer la cimentación uh -huh. de manera que la casa sí sea segura y no pase como pasó en Haití que hay un temblorcito pero, pero, y bueno, se fueron a bueno, mitad de la casa. Bueno, y, no, no tenían, y antes pasaba mucho por el tema de la infuncionalidad. O pasaba al revés, que por miedo, por no saber cuánto pesa la casa, le metían cuatro veces más cero. Y una casa que se puede hacer con cuatro columnas, ellos le metían 14. Este es el péndulo que tiene el lado, los gustos míos y los gustos del mercado. Lo que pasaba antes es que mientras más yo, yo me acercaba más a los gustos de mercado, me estaba alejando más de los gustos míos y por eso usted tenía rentabilidad ¿ok? ahora, cuando yo lo hacía al revés hacía las cosas en función a mi gusto y no al mercado, me alejaba de los gustos de un mercado tenía menos rentabilidad entonces, siendo así, ¿cuál es lo más importante para mí hoy? un equilibrio si era rentabilidad, podría ser un equilibrio en el mañana, ¿ok? Uh -huh. cuando la casa me funcione para las dos cosas pero hoy quizá yo me mudo para acá, mañana vengo de tiro en 10 años o en 20 años entonces, ¿de qué manera yo me acerco allá y me olvido de lo mío? Eso no quiere decir que muchos de los gustos del mercado coincidan conmigo, pero siempre la prioridad al, al mercado. Para ellos, el sol es un elemento fundamental. Si yo oriento mi casa, todos los espacios al sol, pues lógicamente en algún momento ellos no lo van a entender, pero sí lo van a poder sentir y van a pagar. Pero cuando yo le hablo de, de darle sol a uno de ellos, de los que vive aquí o a los que vive en la zona, y ahí se vuelve otra vez el embudo, uh -huh, claro que mientras claro. me alejo orienta la casa al sol, va, voy en los gustos de ellos y mientras no al revés. Lo mismo va ahí Abraham con, la, con el agua. Cuando cae el agua, ya lo que pasaba antes? No levantaban la casa, no la levantaban, por de la calle. por el nivel Ajá. de calle y se metía el agua por la sala como el de atrás. O con el sol. Yo sé que el sol viene por ahí. Yo lo estoy sintiendo, Brian, son más o menos las 12. Yo tengo que poner todos los espacios que sean muy húmedos, cocina y baño, del lado del sol. Ah. De manera que el sol elimine esos espacios, elimine la humedad. La humedad. Pero también bien? atrás de ellos me sirvan de escudo para los ambientes que necesito que sea más frío. La habitación y los baños. Pero antes lo pasaba al revés. Poníamos la habitación del lado del sol y este sol casi ya Demasiado difícil para uno dormirse. Claro. Porque no estaba orientado. O sea, esto no significa que la, que la caja sea más cara. Es que la estamos orientando por el mejor camino.